Y este, y este juego, esta nueva fase de Harry Potter y la Piedra Filosofal Seguimos donde nos quedamos, en los, en los terrenos de Hagrid Y bueno, eh, cogimos, creo que lo vi bien en el vídeo Son dos gemitas de... son dos gemas de... Mira, aquí tenemos una, una ranita dos, Esas dos gemitas azules Perdón, esas dos grajeas azules que llevábamos por las grajeas Y bueno, vamos a continuar, vamos allá eh, vale, ahora tenemos que explorar Tenemos los terrenos para explorarles Y creo que Vamos a probar a ir a Quidditch Porque creo que podemos ir a Quidditch, a ver ¿Has estado ya entrenando al Quidditch? Este año hasta dejan entrenar a los de primer año Deberías intentarlo He oído que eres bastante bueno con la escoba Ah, bueno, no sé para hacer solo me habla O si sí puedo pasar sí puedo, ¿no? Creo que puedo hacer entrenamiento de, de Quidditch solo, me parece Bienvenido, Potter Coge la escoba y empezaremos el entrenamiento Vale Bienvenidos al entrenamiento de Quidditch Uno de los juegos más emocionantes de la historia de la magia El buscador que atrape la Snitch dorada Le da a su equipo 150 puntos extra por eso se cometen muchas faltas contra los buscadores. puntos. Cuidado, eh. En tu primera lección de entrenamiento como buscador, vamos a practicar a capturar la Snitch. Intenta cruzar volando los 10 aros generados por la Snitch dorada. Okay. Muy bien. Listo. 3, 2, 1... ¡Ahí va la Snitch dorada! Adelante. Nada mal, Potter. Te llevas unas alas de bronce por tu bonita actuación. Perfecto, ahí están nuestras alas. Bien. Hora de tu segunda lección de entrenamiento como buscador. Parece que se te da bien perseguir la Snitch. Vamos a ver si eres igual de bueno para atraparla. Perfecto. Ahora cruza volando los 20 aros y luego pulsa el botón X cuando la Snitch vaya a tu mano. Perfecto. Muy bien. Listo. Listo. 3 3 2 2 1 1 Ahí va la esnitz dorada Vamos a ver Cinco. Uno. Ahí. Uno. ahí estamos. Ahora, que darle a la. Esto por Excelente. Por esa actuación te has ganado unas alas de oro y 25 puntos para Gryffindor. Perfecto. Alas de oro. En un partido de Quidditch, el buscador que atrape la Snitch dorada le da a su equipo 150 puntos extra. Normalmente el resultado es que el equipo de ese buscador gana el partido. Ahora vamos a ver cómo te las arreglas persiguiendo y atrapando una Snitch mientras compites contra otro buscador. Vamos. Allá. Muy bien, listo. 3, 2, 1... ¡Ahí va la Snitch dorada! I'm going to Esa actuación te has ganado unas alas de oro y 25 puntos para Gryffindor. 70 puntos. Ahí estamos. Vete ya, Potter. Las puertas del entrenamiento de Quidditch siempre están abiertas para ti. Genial. Pues ya tenemos el entrenamiento de Quidditch. Había que hacerlo. Porque si no, luego lo tenía que hacer, yo creo. También. No, luego es el partido. No hubiera entrenado. Vale, vamos por aquí. Que ahí ya no podemos ir. Vamos aquí. Vale, esto es la segunda grajea. Estos son de las segunda grajeas. Mi pobre gatito se ha caído por el pozo. No puedo alcanzarlo. Está muy oscuro ahí abajo. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Si encuentras el fondo del pozo, podrás encontrarlo. Vale, poción no necesito. Esa poción para luego. Avanzamos. Eso es para luego, para las mazmorras, cuando veamos. Y más tarde, pues, cogemos al gatito y le subimos. Y tenemos otro Tenía programa. un magiobillo, pero Fred y George lo usaron para practicar el lanzamiento de Blanchard. Hacer que coma Nos la gracia. Sino que, no, que no da más A ver la cabaña de Hagrid Ahí está no... ah, aquí estás Espero que te haya ido bien en la clase de herbología Harry, puedes ir a buscarme Semillas de fuego de una planta que hay en el bosque La planta crece justo Pasada la puerta de la gárgola Pasan cosas extrañas Últimamente Ten cuidado Vale <risa> Esto es para guardar. ¡Apártate, Harry! ¡Hay un enorme monstruo ahí abajo! Vale, aquí son 70. Son un poquito más de gemas. Este es el cuadro, que no voy a poder hasta que coja las gemas. Vale, y ahora pues vamos a salir por aquí. Vale, ahora tenemos que ir al otro lado. Tenemos que ir aquí. Puerta, a la puerta de la gárgola, eso es. Puerta de la gárgola y luego ya... Seguimos Vale ¡Ah! ahí, Por ahí yo Eso no me da la... ¡Ah! Voy Ya tenemos 18, pues tenemos 19, 20, 21 gemitas, ahí está, las 21 gemas, y ya podemos seguir nuestro camino a través del bosque o terrenos dejados para seguir con nuestra semilla de fuego. Semilla de fuego, eso es. Bien. Ya hemos llegado. Y ahora pues, vale, aquí tenemos un guardado que no le necesitamos, una poción que nos vendría bien, no la vamos a tomar, sí. Ahí está. Perfecto, no la tomamos ahí. Y bueno, pues podemos avanzar y seguir con las gemas. Entonces en este caso, seguimos por aquí, cogemos las gemitas, ahí está saltar, creo que saltaba solo eso es, saltaba solo aquí no hay ninguna gema así que no hace falta coger nada esto es una zona como de volcán de lava que me acuerdo muy bien de aquella de aquella época y ahora pues seguimos por aquí a ver si me falla lo que quiero hacer a ver. Vale, ahora tengo que ver aquí si hay alguna gemita o algo No Vale, seguimos por aquí Y la damos Bien Vale, quitamos, nos alejamos Y hacemos que se meta aquí Eso es para que ya subamos Ahí ya está Ya tenemos el primer objetivo hecho de estos... De estos... ¿Hay otra? Ah, ahí arriba. Aquí ya tenemos el objetivo hecho de, de estos... De los terrenos de Hagrid. Y creo que aquí no puedo apuntar ninguna. Es como si estuvieran ahí de adorno esas, ¿no? No me acuerdo muy bien que había que hacer con esas de ahí arriba. Vale, seguimos por ahí. Ya tendremos 27, perdón, 26. Ahí está, seguimos para aquí, aquí tenemos gemas y hay que cojarlas. 28 vale... Está casi las 30, continuamos Y ahora aquí Hay que hacer lo siguiente Vamos aquí Vamos a estar aquí como aquí Perfecto, va muy bien. Ahí. Y aquí ya. Ahí estaría. Vale, ahora hay que hacer lo siguiente. Ahora seguimos por aquí y ahora tenemos que coger otra. a esta y que se quede aquí lo he hecho perfecto ahora perfectísimo vale, aquí otro este como este otro Ahí y ahora tiene que venir aquí está. ahora debemos coger estas vergeas que hay aquí son dos ya tenemos las 31, las 31 grajeas vemos palanca y abrimos bien vale eh, continuamos porque aquí ya no se puede hacer más de acuerdo, hay que continuar y vamos a abrir más granjeas esto nos dará 76 grajeos. Eso Salimos por aquí. Ya estamos más cerca de la semilla, tenemos el guardado. Y ahora pues debemos avanzar, obviamente. Es sencillo, a ver este me acuerdo que esta trama era sencilla pero más había que hacerlo más rápido con bastante sincronización hace tiempo entonces pues nada llegamos y ya tenemos la planta lo que tenemos que hacer ahí un vulgar y no el otro un incendio y ya pues esto es para el dragoncito siempre hay ¿verdad? bien ahora nos centramos ya en hacerlo más centrado y tenemos que ir para abajo eso es el... vale hemos pues, calculado mal el salto por el... Ahí está. y aquí ya pues ya vamos con un hechizo incendio. incendio vale Ah, vale Entramos tranquilamente porque podemos entrar. Entramos otra vez ahí, ahí Muy bien, ahí, ahí las tenemos. no hacia atrás. Me acuerdo que esto sí era una jodienda, pero teníamos que volver a hacer el recorrido. 43 de 70 todavía me queda bastante. bastante gemas. Bastantes grajeas, perdón. Me ha quedado lo de las gemas. Y ahora pues vamos por aquí. Entonces algo. Investigamos. Porque no hay nada. Eso es. No, no hay nada. Perfecto. Vale, continuamos para abajo y yo creo que ahora Hagrid nos daba algo. Vale, hasta aquí. vale, esto es jodido. Ahí está. Y ahora ya vamos donde Hagrid. Ahora tenemos que ir hacia allí. Claro, hacia la estatua de la, de la, de la, de la, de la gárgola, la puerta. Y ahora ya pues está. Claro vamos aquí vamos al bosque vale, por aquí creo que se sale de donde está Hagrid me parece o no, es donde estaba el cuadro Yo creo que pues, es más donde está el cuadro Sí, que es donde está el cuadro Que no tengo ahora todas las grajeas azules suficientes Y ahora pues debemos ir a la cabaña de Hagrid que está aquí A los terrenos de Hagrid ¡Muy bien, Harry! ¡Has encontrado las semillas de fuego! Ahora te voy a enseñar para qué las necesito Pero es nuestro secreto, ¿vale? ¡Entra, Harry! ¡Límpiate los zapatos! No, ¡Bienvenido a mi casa, Harry! Es pequeña, pero es más amplia que tu alacena bajo las escaleras, ¿eh? ¡Me lo dio un hombre en el cabeza de puerco! ¡Es un huevo de dragón! Necesito semillas de fuego para darle el último calor y que salga del cascarón. ¡Venga, ponlas al fuego, Harry! ¡Lo has conseguido, Harry! ¡Está saliendo! ¡Dal, mi chiquitín! ¿A qué es encantador? ¡Lo llamaré Norberto! ¡Es un richback noruego, ¿sabes? Harry, eres un amigo, de verdad. Quiero que tengas este libro, Quidditch a través de los tiempos. Mm, creo que será mejor que le dé pronto su primera comida a Norberto. Luego nos vemos, Harry. Gracias otra vez. Y ahora es cuando me pilla, pues a Snape. Y me quita, me quita el libro. Y me quita, pues, la puntuación que tengo. Vale. Estamos con 43. Continúa. Estaría bien ver si hay alguna rana, creo que no, no voy a ver que en esa suerte. No. Que las ranas no las comí. Y si sale por aquí. Sí. Creo. 44 Sí, aquí está Ron y luego viene este vale. Sígueme Harry, no adivinas lo que he encontrado Yo ahora no te voy a seguir, voy a coger mis grajeas O mi grajea Ahora ya sé Vale, el guardado aquí Campo de Quidditch Volvemos a los campos Al campo de Quidditch Hay una entrada al campo de Quidditch ¡Pero los de primer año no podemos jugar! Aunque a veces hacen excepciones, pero solo si eres muy, muy bueno. Aquí viene Neville. Parece muy triste. Vamos a ver qué quiere. Malfoy ha robado mi recordadora. Se escapó con ella a los terrenos del colegio. Necesito la recordadora para encontrar a mi sapo. Por favor, ayúdame. Ven, te enseñaré dónde ha ido. Ahora tenemos que recuperar la recordadora de Neville. Es verdad. Así que el Lomboton te ha ido lloriqueando, ¿eh? ¿Y quieres que le dé su preciosa recordadora? Creo que la voy a poner en algún sitio para que el Lomboton la coja. ¿Qué tal en la copa de un árbol? ¿Crees que me puedes coger? Pues venga, Potter. Y ten cuidado con mis bláyas. había dado me ha quitado la vida tampoco tenía mucho la verdad así que no un botón te ha ido lloriqueando creo que y ten cuidado ¡Te has cargado mi escoba, Ahí Potter! Está. Toma, quédate esa cosa absurda. ¡No la quiero! Qué bueno. Es que va quiero ganar esa Vale, pues ya está. Que con el tecla es mucho más difícil controlarlo. Con el controlador yo me, hubiera... me lo hubiera hecho entero todo mi recordadora... ...gracias Harry... ...ahora podré encontrar mi sapo... ...ahora me acuerdo... ...dejé a Trevor cerca de la clase de Herbología... ...allí hay plantas como sapos... ...señor Potter... ...soy la profesora McGonagall... ...directora adjunta de Hogwarts... ...y jefa de la casa Gryffindor... ...aunque no apruebe tu persecución a Malfoy... Tengo que admitir que tienes un talento increíble sobre la escoba Normalmente los alumnos de primer año no pueden jugar al Quidditch En tu caso haremos una excepción Rápido, al campo de Quidditch Tu primer partido contra Hufflepuff está a punto de empezar Vale, ahora el partido de Quidditch Este me va a costar con, la, con, el, con el controlador Me da a mí ¡Vas a jugar al Quidditch! ¡Y de buscador encima! Solo quería desearte buena suerte, Harry. Todo el mundo habla de lo de hacerte buscador, Harry. ¡Vaya! ¡Eres el buscador más joven de Hogwarts del siglo! En cuanto lo oí, salí corriendo de la cabaña para darte la enhorabuena. Sabía que serías el primero en atrapar la snitch. ¡Lo sabía! Grifindor contra Slash. Bienvenidos al partido de Quidditch Soy su comentarista, Lee Jordan El campo de Quidditch Tiene tres porterías a cada extremo Tres cazadores lanzan la waffle E intentan pasarla por los aros Para marcar Cuidado con las bladgers Son pelotas encantadas que pueden tirarte de la escoba Hay dos golpeadores en cada equipo Que intentan mantenerlas alejadas el nuevo buscador del equipo de Gryffindor es Harry Potter. Su misión consiste en encontrar y atrapar la Snitch dorada. Recuerda que cuando aparezca la Snitch, suelta aros de velocidad que ayudarán al buscador a volar más rápido. ¡Aquí viene Potter! Esto va a costar ¿eh? Un destello dorado. ¿Es esa la snitch? Potter ha visto la snitch. ¡Sí! La gente está de pie. ¡Ánimo, Harry Potter! ¡Sorprendente habilidad! ¡Esto es increíble! ¡Aquí viene una flagella! ¡Miren cómo va, Potter! ¡Aquí llega el buscador de Hufflepuff! ¡Post, ¡Potter está a punto! Sí. Hmm. Vaya, ¿no es el famoso señor Potter? ¿Recuerdas mi nombre? Soy el profesor Snape Y lo sé todo de ti, chico ¿Qué llevas en esa mano sucia? ¿Un libro de la biblioteca? Los libros de la biblioteca, por definición, no se sacan de ahí te lo voy a confiscar. Gracias. En cuanto alguien recupere el cerebro de perezoso, empezaremos la primera lección de pociones. ¡Eh! Hey, ¡Es un trozo de un mapa! Espera, es la letra de Freddy George. El mapa indica que hay una zona olvidada por aquí. Me pregunto si estará detrás de esa puerta oxidada. El mapa dice que hay una palabra mágica para abrir la puerta. Bueno, ahí va. A lo ¡Oh! Mira, he abierto la puerta oxidada. Venga, a ver dónde lleva. Ah, seguro que ahí es donde mis hermanos han escondido el cerebro de Perezoso que anda buscando Snake. Vamos a dividirnos para echar un vistazo. Vale, aquí está guardado, pero hasta que no consigamos todo no lo vamos a hacer. Porque tenemos una poción que no necesitamos ahora. Eh, vale, a, hacer, a dar aquí al de Hagrid, que sí, sí. va a ayudar bastante. Eh, ¿a es un es una porque lo voy a hacer bastante largo. ¡Ventácula eh, eh, venenosa! Además, ¡Cuidado! ¡De, de Hagrid! Pero creo que creo que tengo que hacerme el. Lo que es el, eh, esta, parte, esta parte, esta parte, este nivel de los terrenos. Porque así. Ay, perdón. Voy avanzando por por fases y luego. ¡Ay! No puedo la vuelta. No me acuerdo la llave de usted. A ver qué tal va. 是吧 que no podía. Vale, ahí tenemos 75 puntos para Gryffindor y 50 para Geastra. No, eh, diga azules. Giramos la palanca. Y entramos. Vale, aquí he ido. Tengo que ver si aquí hay algo Tengo que ver si aquí hay algo. No, me tengo que ir. Vale, ya sé a dónde paso ahora. Ahora la, la cosa es más chunga. Voy? voy a cogerme aquí la poción porque la voy a necesitar. Nos damos aquí el chute de la poción. Nada no, más no, que tenía una ahí de, de repuesto. Y ahora pues vamos a, a la zona de, de las vainas. Zona esa de los campos. Vale, ahora va a costar un poquito esto, ¿eh? Consejito. ¡Setas de los duendes! ¡Acércate solo con un hechizo, Wingardium Leviosa! ¡De Hagrid! Vale. A ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues yo creo que este mejor. ¡Wingardium Leviosa! Leviosa, vale. Sí, aquí están las 70. Lo sé porque lo... Vamos, creo que sí. Puedo acertar bastante. ¡Wingardium Leviosa! Vale. Uno ya lo tenemos. A ver este. Este va a costar un poquito más, ¿eh? ¡Wingardium Leviosa! 57% de 57 gemas. Eso lo volvemos a hacer. ¡Wingardium Leviosa! Ahí. ¡Wingardium Leviosa! Soy tonta ahora, espate. Ahí está. Vale, ya tenemos 59. ¡Wingardium leviosa! Cerca de las 60. Ay no. 60, ya me queda la mitad. ¡Wingardium leviosa! 62%, vale. A ver. Wingardium Leviosa vale, 63 me quedaría yo creo que esto me queda solo esto de aquí creo eh Wingardium Leviosa accionarla no pasa nada. Tenemos tiempo. Este era... era esa, ¿no? Sí. Quedan A ver ahí. Ingardium leviosa. Ah. Oh. Yo creo que esta está. Ahí tenemos ya 100 puntos para Griffin. Nos lo hemos hecho perfecto. Ya recortar el vídeo porque va a salir largo. ¡Wingardium Leviosa! La creo que ya hemos hecho todos. A ver. Sí, este está. Este creo que también. A ver. ¡Wingardium Leviosa! Ahora tengo que mirar todos. Sí. Wingardium Leviosa, a ver, este están todos. Yo creo que a ver, este Wingardium Leviosa, están todos. Podemos avanzar. Este es el cerebro perezoso ya, que lo recuperamos. Y ya, bueno, son 67, nos faltan poquitas. Bueno, ya tenemos el cerebro. Podemos seguir avanzando. Nos faltan 66, 67... 68, 69, 70. Todavía nos faltan algunas, ¿vale? La mitad ya. Bueno, ya menos de la mitad. Y ahora pues hay que volver. Volvemos a la torre a ver qué pasa. Al mensaje. El mensaje aquí. ¿Qué dice? Harry, reúnete conmigo en las mazmorras. Tu amiga Hermión. Vale, creo que ya sé de qué va esto La mamorra se es... Bien, has encontrado el cerebro de perezoso Volvamos a Hogwarts Creo que es ahora cuando Consigo, Consigo... Continúa la competición bueno, con Por con la copa gemas... de la casa Empiezo con las gemas verdes Ravenclaw Hufflepuff Slytherin Gryffindor Gryffindor encabeza con más puntos La competición por la Copa de la Casa está que echa chispas ¿Puedo conseguir yo más gemas azules? Necesito más gemas azules que ahí no tiene sentido porque voy a encontrar, digamos, eh... es que estoy viendo una cosa, no son verdes, es que me estoy dando cuenta de que me quedan todavía algunas gemas de pues es azules mira, aquí tengo una poción y es que me faltan todavía algunas cuantas pero bueno, creo que ya lo voy a dejar por aquí lo voy a dejar por aquí por estos terrenos ya hemos terminado apenas todos los objetivos de aquí de Hagrid y ahora pues nos vamos con Severus Snape lo guardar ya dentro de los terrenos y ahí ya buscamos las tomas que nos faltan, vale, las grajeas. Vale, seguimos por aquí. Debería de haber más grajeas por aquí. Pero de momento lo vamos a guardar, lo vamos a dejar por aquí, porque aquí ya no hay más. Vale... Bueno, pues vamos a guardar aquí. Pues nada. Vamos. Ah, perdón. Vale. Vale. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado eh, hoy la partidita, eh, la historia de Harry Potter. Y bueno, pues seguimos, seguimos ya así si eso esta noche. O ya mañana Espero que os haya gustado Nos vemos, chao, gracias